Nos encontramos en el Palacio de Ferias y Congreso de esta ciudad tan bonita que hoy es Marbella. Y bueno, tenemos un evento que anunciar próximamente, no queda nada, estamos casi en la cuenta atrás, nos va a hablar de ellos su directora, Carolina Abril. Buenos días, Carolina, Hola, qué mérito tiene, me he quedado que no tenía ni palabras. Sí, ¿tiene? bueno, todavía no está terminado, así que nada, cuando terminemos ya inauguramos el juego que viene, podréis ver todo el área de construcción libre y las novedades para, para arquitectos que hemos hecho esta semana del diseño. Tiene que desvelar muchas cosas, ¿eh? porque esto iba ya dos años, la segunda edición, ...porque a nosotros lleva más trayectoria... ...pero aquí diríamos que como directora de este evento... ...dos años ¿no? Dos años sí, bueno... Eh, ...haciendo ferias de gran formato aquí en Marbella más... Eh, ...pero bueno, nos reinventamos... ...tuvimos la suerte de, de poder avanzar... ...en una propuesta mucho más, más ambiciosa... ...y lanzar la primera feria para arquitectos... ...que hay en Europa, que no, no había un formato así... ...así que bueno, ya vamos a por el segundo año... ...y bueno, muy contentos... ...porque la repercusión ha sido muy buena... ...el aumento también de expositores... ...la calidad en los diseños... ...así como las novedades... ...hay una diferencia importante... ...con lo cual yo creo que va a gustar. Bueno, hoy queríamos hacer una entrevista... Eh, ...un poco especial... Porque siempre hacemos ya, pues con un decorado bonito eh, y tal, pero queríamos ver cómo era trabajar esta feria, cómo se prepara, cómo son los preparativos, vivirlo in situ, y aquí estamos para vivirlo, cuéntanos cómo se lleva todo esto, cara, que me parece imposible. Bueno, pues es un mes de obra, eh, con todo, intentamos llegar con todo muy organizado, pero ya empiezan las cosas del directo. Eh, bueno, hay mucha, mucha ejecución por parte de constructoras de equipos de montaje, entonces este año le lanzamos también un guiño muy especial a los oficios. Eh... ...sin los cuales no podríamos construir nada... ...hablamos desde electricistas, instaladores... ...aplicadores de mortero a la cal... ...como tenemos aquí al lado en el, en el, en el espacio de Estudio Alegría... ...para TEDGOOD ¿no?... ...es importantísimo saber que sin ellos... ...no se podría hacer... ...entonces este año hemos preferido... ...mostrar un poquito más la, lo que es Bambalinas... ...que aunque parezca un desastre... ...pues está totalmente organizado... ...para, para que todo quede un montaje de, de feria de lujo... ...y e inaugurar el jueves... ...que bueno queríamos enseñaros un poquito más de, de lo que hacemos" será la idea para otros que van a llegar a montar? Porque hoy día hay materiales de todo tipo, ¿no? Carolina, queremos una divertida de... Sí, en novedades de materiales, la verdad que estamos muy, muy avanzados. Tenemos desde Piscina Desbordante con, con Cristal de Italiano, ¿no? Chicos de Godopools que trabajan siempre la, la piscina de alta gama. Eh, ...todo tipo de aplicaciones, revestimientos, soluciones también acústicas... Eh, ...mucha solución también para, para Contra... ...que hay una propuesta de, de hotel muy moderna... Eh, ...también con soluciones de cara a, a estar con una higiene... ...muy muy específica en nuestros hogares, hoteles... ...o cualquier sitio que visitemos... ...y luego también espacios públicos... ...también hay que, hay que cuidar toda esa propuesta. Bueno, estamos viendo ahí que ya cuando hemos entrado... ...no sé exactamente qué estáis preparando ahí... ...pero suena como un jardín... ¿Hay algo ahí? Eso es eh, la, Menara, la Menara, que es un estudio de paisajismo que han apostado fortísimo por su primera vez en feria y la verdad que cuando veáis el proyecto es que no te puedo, no te puedo contar porque... No, no, no, top secret, o sea, sí que os vamos a ir enseñando los procesos de construcción para que también se vea eh, la envergadura de, del evento ¿no? y lo que se apuesta por, por Marbella y por mover este sector aquí que está tan desarrollado. ¿Cuántos están estarán este año? Pues este año me pillas ahora mismo porque hay uniones, pero sí, estamos más o menos como el año pasado, en ciento, ciento y algo, sí. Hay novedades, este año hemos crecido en altura, o sea, este año hay espacios a dos plantas, con lo cual ahí se, se han unido varias empresas para poder ejecutarlo. Y bueno, es que no te puedo contar más porque ya me, me, me cortaría en el cuello, pero bueno, os va, os va a gustar, os va a gustar mucho, la verdad que... ¿Cómo se va a la feria? Una vez que esté ya montado, que esté abierto, habrá conferencia, ¿cómo va a estar organizado Sí, seguimos igual con un ciclo de conferencias también muy, muy técnico, ¿no? para, para que los profesionales puedan no solamente mostrar su producto, sino soluciones, soluciones en arquitectura, en construcción y en, en decoración. Hay también eh, muchos artistas en directo, tenemos por suerte también a Playa Padre y su convocatoria de, de las calaveras, con lo cual estarán también pintando en directo. Todos los artistas harán algún tipo de intervención, con lo cual hay programado bastante, bastante actividad eventos, eh, también el vino este año se suma a nosotros y vamos a utilizar algunos de los espacios para hacer incluso presentaciones de, de vinos. Entonces, bueno, vamos a, vamos a explotarlos. O sea, Aquí hay una programación completa, en breve se creo que entre esta tarde y mañana se anunciará todo, pero bueno, el calendario es, es completito. ¿Qué papel van a jugar también las tecnologías en esta Bueno, la tecnología y la artesanía este año están muy, muy unidas. Tenemos una propuesta... Eh, por ejemplo, con Maison Mesa, este diseñador de alta costura, eh, en el que vamos a mezclar artesanía, tecnología y alta costura en un solo espacio. Entonces, bueno, eh, se han fusionado El espacio que tenemos a la derecha, por ejemplo, el estudio de Alegría, es una apuesta muy natural, eh, que nos evoca un sitio muy pacífico, pero que la tecnología que está integrada y no se ve, eh, hace todas las veces que pudiéramos necesitar, tanto para tener un ambiente completo como para ahorrar energía, ser un poquito más sostenibles cada día. Bueno, que que el año pasado nos impactó mucho todo lo que era el tema de alumbrado, que eso algunas veces pues no nos fijamos, ¿no? Lo vemos, sí, qué bonito el decorado, pero luego no nos, ve, no nos fijamos en lo que es toda la iluminación, ¿no? Y aquí también... Sí, sobre todo por ellos. Ellos al final necesitan eh, todo tipo de, de material para poder manejar la iluminación. La iluminación en un proyecto de arquitectura e interiorismo, te puedo decir que es casi una de las cosas más importantes por las que empezar. ¿no? Al final, eh, si no tienes una buena iluminación, el proyecto no termina de, de, de, de, de completarse, de agradar al cliente o para quien fuera. Y además el recurso de la luz en España es tan maravilloso que podemos eh, realizar ambientes espectaculares con un presupuesto un poquito, menos siempre y cuando se utilice bien la iluminación. Así que nosotros apagamos las luces de arriba, nuestros recursos son sus espacios, ya solo, ellos lo saben, con lo cual el juego de luces este año, si el año pasado impactó, este año va a ser aún, creo que os va a gustar un poquito más, un poquito más, sí, sí, hay, sor hay sorpresas, hay sorpresas. Vamos a recordar una vez más los días y horario que va a estar para ya anotarlo en la agenda, anotarlo en la agenda, tenemos un evento muy bonito y hay que Sí, el horario es del, inauguramos el 22 a las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche y hasta iniciamos el 28, con lo cual se puede venir a visitar el horario interrumpido desde el 22 hasta el 28 de septiembre. ¿Te parece que demos una vueltecita sí, claro. por las instalaciones? Lo que se pueda mostrar, ¿eh? porque todo no se puede mostrar. Será sorpresa el día que vengáis a verlo. Vamos de una vueltecita a sí, ver las instalaciones. Si quieres, pues, por si, por venía, ejemplo... ejemplo, ¿dónde estamos? Eh, bueno, pues lo que os he comentado, este es el espacio de Estudio Alegría, es un, eh, un estudio de diseñadores que vienen desde Madrid, ellos tienen también base en París y en este caso están haciendo un espacio outdoor-indoor para una firma que se llama Ted Good, son fabricantes de mobiliario de, de, de muy alta gama y además para cadenas bastante importantes y bueno, pues es que ves así ahora Gonzalo de Atelier Carmare, que se eh, aplica el mortero a la cal, que es algo que también se ha recuperado mucho en, en proyectos, y bueno, pues eh, esto que veis así, dentro de una semana volvéis a pasar y, y, me, y me lo Imagino, cuentas. fíjate Carolina que el evento este, lo importante que es además por lo que genera, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, aquí, fíjate las de personas que hay en un solo stand, las de personas que hay trabajando. O sea, que esto genera para Marbella sí. también una economía Sí, además cada vez más al final eh, los oficios se van contratando aquí, aunque los diseñadores vengan de fuera. Entonces está generando muchísimas relaciones laborales entre carpinteros, proveedores de madera, aplicadores de cualquier eh, tipo. Y la verdad que estamos contentos porque al final también se trata de mover el empleo y que por supuesto Marbella tenga tenga su feria y tenga un sitio donde poder demostrar tanto el producto como el oficio, ¿no? que es, van unidos, sin ello no se podría. Y aquí hay muy buenos oficiales, ¿eh? o sea, la verdad que los buenos están casi todos cogidos, pero bueno, poco a poco hemos ido también teniendo en plantilla gente de, de aquí de Marbella y estamos encantadísimos de contar con ellos. Enhorabuena Carolina, Muchas es una gracias. maravilla. Gracias Elena.